Buenos días. En esta sesión voy a intentar abordar un tema que no se aborda con mucha frecuencia aquí y esto es el rol del maestro espiritual en la vida de alguien intentando encaminarse hacia ser mejor persona o hacia la liberación a través de su camino espiritual. Y Normalmente cuando pensamos en maestros, eh, pensamos en la persona, un ser humano que da discursos, que habla mucho eh, y que enseña ¿no? y es obvio ¿verdad? Sin embargo, eh, esto no es el maestro principal eh, con lo con quien queremos desarrollar una relación en el camino budista o en el camino espiritual eh, del dharma y por qué por empezar hay varios tipos importantes de maestros cuatro en particular y solo uno de los cuatro eh, es un ser humano los demás maestros no lo son. Y además, todo el propósito en este camino es de convertirnos en nuestros propios maestros, o en otras palabras, de poder despertar y entrar en una relación fructífera con nuestro maestro interno. Y los demás maestros son temporales o provisionales. Su función es limitada y tiene el fin de permitirnos ser nuestros propios maestros, pero la manera en la que se lo aborda no es que vamos a ser nuestros maestros, sino de cultivar el maestro interno o la maestra interna o el guru interno, el guru interior. Y esta, como pone en juego. Una idea de maestros externos y maestros internos. Y todo el propósito es de en el Dharma es de nosotros mismos testificar lo que hemos aprendido o escuchado en nuestra propia experiencia. ¿No? De poner lo que escuchamos de otros a prueba en nuestras propias vidas. Y hay un, una, una aseveración muy importante que viene directamente del Buda que nos mueva en esa dirección y el Buda muy específicamente dijo no sigan las enseñanzas o no practiquen el dharma o las enseñanzas porque yo les enseñé no no pones en práctica, al, práctica algo por la persona que te lo dijo, sino por la enseñanza misma. ¿No? Y no solo las palabras de la enseñanza, sino su significado. Y no cualquier significado, sino el significado no provisional, como metafórico, alegórico, sino, o relativo, sino su significado final, la realidad final. Y estos, eh, estas instrucciones eh, son, permean todo el budismo, pero podemos ver en muchas formas en las que se enseña el dharma, o el budismo, que ya es un ismo, eh, vemos que eh, la, el rol del maestro o maestra se hace absolutamente muy grande, parece indispensable, parece oh, el centro de todo. Y esto va en contra de lo que el Buda mismo dijo. No quiere decir que los maestros... Sería absurdo que yo dijera que no, no, no, apaguen todos los, las, la, los maestros y, y ignórenlos, ¿no? Ignórenlas. Pero necesitamos saber cuál es su, su rol en nuestro camino. Y esto es importante porque muchas veces, y esto pasa sobre todo en el budismo, yo creo que, como para nosotros, y yo creo que esto es porque... El budismo nos es ajeno o viene de otra cultura. Y entramos y no sabemos exactamente cómo se hace aquí. ¿no? Y entramos y estamos intentando nosotros como adivinar cómo se hace aquí. Y cuál es este rol y cómo, dónde me posiciono aquí y cómo son las relaciones y cómo funciona. Y si hubiéramos nacido en culturas budistas, ya lo hubiéramos absorto por la piel, con, caminando, yendo a los templos con nuestra abuela y por miles de cuentos, anécdotas, películas o lo que sea donde se ve como un maestro budista eh, se mueva. Y, ya que no sabemos exactamente cómo esto funciona y estamos intentando tener pistas. A la misma vez, lo que nosotros llegamos es con muchas ilusiones sobre cómo es el budismo. Que muchos que llegan con el budismo en el occidente ya nacieron en otro sistema o se hartaron del otro sistema o nunca como que hicieron mucho clic con la tradición en la que nacieron o, o, o nacieron como muchos eh, en familias más bien seculares y en todos, todas, todos estos casos cuando llegamos eh, a, un nueva, a un nuevo camino, tenemos ciertas cosas que queremos que sea. Queremos que sea algo compatible con la vida moderna, ¿no? Queremos algo que se nos hace muy supersticioso, muy... como... muy irracional, mucha superstición, mucho... mucho que... Bueno, ¿Quién va a creer esto, no? Y queremos... Poder entrar, no con base en fe ciega, sino poder cuestionar, ¿no? poder nosotros mismos averiguar. Porque para llegar a un nuevo camino, tú tienes que averiguar, tú tienes que escuchar y evaluar. ¿no? Y por lo tanto, una, un camino espiritual que, que es un buen candidato para nosotros, es un camino que a, acepta la ciencia, que se presenta como científico o como racional, ¿no? Y además tenemos eh, muchas ilusiones que se han generado con respecto a las culturas orientales que vemos con cierta mágica, cierta misteria y con muchas proyecciones que ellos han de ser diferentes que nosotros. Nosotros somos muy codiciosos y agitados. Ellos tienen que ser perfectamente ¿no? altruistas y pacíficas. Y si ustedes no me creen que hay estas proyecciones, yo les puedo atestiguar en mi propia experiencia que alguna vez en la Ciudad de México, donde hay muchísimo tráfico, eh, siempre, y uno lo sabe, y uno debe de calcular, pero a veces no es suficiente, uno no calcula bien. Y yo llegué al último momento para poder documentar al aeropuerto, para poder documentar y, y poder pasar eh, a la seguridad. Y yo estaba ahí, habiendo llegado justo a tiempo, y estaba ahí como en la fila para poder documentar. Y mi memoria de esta situación es que estaba levemente sudando por el estrés y, y, y todo este movimiento, y vamos a llegar, y no, y hubo otro vuelo que se iba a perder y todo. Y estaba estresada. Y llegué allá, yo me sentí muy agitada internamente, como estresada, ¿no? Y alguien vino conmigo y dijo, Eres moja budista, ¿verdad? Sí. Ah, yo puedo sentir la paz que estás emanando. Y yo, y yo le dije, pues, esto es muy bonito porque en realidad estoy muy estresada. Esto es, esto es el momento de más estrés que he tenido en mucho tiempo pero el poder de la proyección. Vemos estos hábitos y ya pensamos, ah, sagrado, santo, o por lo menos emanando paz. Y esto es porque hemos armado muchas imágenes, muchas ideas de lo que es el budismo. ¿Mm? Y en la relación con maestro, en un contexto budista donde todas esas imágenes e idealizaciones están vigentes, Ahí miramos a alguien que, que llegó a, a ser maestro o maestra, que está compartiendo el Dharma, y empezamos a imaginar, creer, ver muchas cualidades en esta persona. Y esto es muy bueno. Es bueno que estemos viendo cualidades en otros. Esto es una, un entrenamiento muy serio, de entrenarnos a ver cualidades en otros. Y a veces, en cierta, ciertos entrenamientos, empezamos con nuestro maestro, porque se supone que debe de ser un poquito más fácil ver cualidades en el maestro o la maestra que con en tu vecino o tu, tu jefe o tu enemiga. Pero ya que empezamos a manejarlo como si este maestro o maestra fuera alguna autoridad ¿no? y, y yo sé que es, esto es, es como exacerbando cuando los maestros o maestras Tienen un estatus monástico que presta aún más de una sensación vertical aunque no debe pero esto es lo que sucede y llegamos y en el caso de ser mujer muchas veces empezamos a, a sentir que ya encontramos una madre perfecta en el caso de un maestro empezamos a sentir que esto es como el padre perfecto y y yo, los, yo sé que esto sucede porque me han dicho, cuando recién empecé a visitar a México eh, hubo mucha gente que iba con un maestro eh, que estaba ahí, que muchos seguían a este maestro. Y cuando yo llegué siendo mujer me dijeron que ah yo tengo dos maestros. Yo te veo como mi madre y veo como mi maestro, como mi padre. Pues, ah, esto es muy peligroso <risa> porque estas relaciones, esto no es lo que estamos creando aquí. Porque en la relación con madre o padre siempre serás la hija o el hijo. Y en la relación con un maestro, la idea es de tú convertirte en maestro y no ser eternamente en una posición ahí, no como, como inherent, inherentemente así. ¿no? Y lo que pasa muchas veces en la relación con maestros espirituales que llegamos con nuestras heridas personales, con nuestras necesidades emocionales no cumplidas en otras áreas de la vida. Y ahí empezamos a, a querer ver a esta persona como la fuente de to toda la sanación, de todo, to todo lo que no recibimos ¿no? En, en la relación que estamos ahora intentando sanar. O las necesidades emocionales con las que... Quedamos en la vida y, y todos y todas quedamos con, con necesidades emocionales que estamos intentando solucionar de la mejor manera, ¿no? Pero cuando empezamos a manejar esta idea de lo que es un maestro o maestra espiritual, ya hemos puesto el escenario para muchísima confusión y para poca maduración en el camino. Porque en, en, en la India se describe diferentes caminos religiosos o espirituales que dicen que hay caminos que, donde la relación con el maestro es como eh, gato o gata y otro donde es como chango. O mono ¿Mm? y en el caso del gato o gata cuando los bebés están en peligro nada más los bebés se tienen que relajar y la mamá viene y agarra y las lleva fuera de sufrimiento ¿No? y ahí sí es una la fe completa es lo que cuenta ¿Mm? Otro modelo, lo del chango o mono, ahí el estudiante tiene que agarrarse ¿no? y tiene que hacer esfuerzos y mantenerse pegado ahí. Y la mamá, la changa, la mamá changa, no aquí reacción, así que ha de ser correcto la changa, eh, es quien sabe por dónde ir y lleva al estudiante o el bebé fuera del peligro y estos dos eh, asum asumen que somos niños ¿Mm? y podríamos imaginar que este camino espiritual debe de ser más como estilo elefante o estilo venado donde ni tanto los venados como elefantes eh, cuando forman manadas la, encabezando las manadas normalmente es la matriarca ¿no? la, normalmente es la madre del grupo o, o abuela o conectados suelen ser grupos familiares y en estos casos la elefanta elefante. la elefante eh, tiene más experiencia Conoce mucho mejor el terreno porque tiene muchos años más que los más jóvenes. Ha vivido más experiencias y diferentes tiempos y, y sequía y inundación y, y plagas. Y tiene conocimiento de que si vamos ya que a, ahora todo está en bajo sequía, pero yo sé que en estas faldas de esas montañas puede haber cosas y, y ella va y los otros también van. Pero van porque confían que por ahí va a ser, pero cada quien está caminando por sí solo. Y puede ser que en algún momento toman otro rumbo. En el caso de los venados es igual, ¿no? La mamá venado también, ella... Si percibe un peligro, tenemos muchos venados aquí y, y el año pasado, sobre todo, tuvimos oportunidades de observarlos. que La mamá se, se alerta, se pone en alerta y ella está monitoreando. Otros, algunos también se ponen en alerta y otros no porque confían que ella está averiguando si realmente es peligroso, nos iremos. Y en ambos casos están aprovechando de la sabiduría, el conocimiento de la líder de su comunidad. Pero cada quien está caminando por su cuenta y, y tomando el camino bajo su propia fuerza. Y estos animales nos dan un mejor ejemplo que no estamos Um, esperando a, a que el maestro nos agarre o nos lleve ¿no? y también es importante ahora salimos de estos modelos porque ni somos animales ni la, los maestros son eh, animales ni son las matriarcas de, de la manada ¿no? o patriarcos de, de la manada um, lo que podemos observar en, en muchos casos en, en diferentes comunidades que se hace muy importante el maestro externo ¿no? y se pone mucho menos atención en el maestro interno ¿no? y quedamos con cierto menosprecio, que yo que ma yo no tengo ningún maestro. Si yo sigo mi sabiduría, voy a salir muy mal. No, mejor no escucho las voces que yo tengo aquí adentro, porque me dicen tonterías y yo sé que no las hay que seguir, así que mejor confiar en el maestro externo. Y, y esto, en cierto sentido, en religiones organizadas, esto esto se suele institucionalizar, que la importancia del maestro. Y en realidad más institucionalizado es un camino espiritual o más un camino espiritual o tradición religiosa se institucionaliza, más fijas se hacen las jerarquías y más se suele necesitar alguna figura que une las personas que lo siguen. ¿No? y que crea estructura para que no todos, todo puede perdurar durante el tiempo. ¿No? Porque la verdad una comunidad donde la maestro, el maestro dice ¿no? Si, no te, si ya no te están sirviendo o ya necesitas otra cosa pues ve y busca ¿no? en, con otros maestros o en otro camino. ¿No? Un, una comunidad donde se dice esto, pues va a haber mucha gente que va y viene. Y para más institucionalizado es, más quiere que la gente se quede porque quiere crecer, ¿no? O quiere asegurar que puede ¿no? sobrevivir para otra generación. Y por lo tanto, y esto también pasa en el budismo, y pasa en el budismo tibetano sin duda. Que la, las jerarquías ya se hacen se hacen muy claro. Esta es la persona encima, después hay estas personas, después a estos siguientes. ¿no? Y, en, y la, en la sociedad tibetana la gente te puede dibujar. La gente que sabe mucho de, ¿no? de la configuración de los maestros y la relación entre las sectas te pueden dibujar. Esto es el más alto, estos dos están aquí, estos están y todo está en un rango. Y hasta, yo sé que va a oírse muy chistoso, pero hay conflictos a veces cuando se organizan grandes eventos grupales, que nosotros los occidentales vienen y todo bonito y todos están completamente pacíficos y emanando paz. Pero hay conflictos sobre qué tan alto es el asiento de, de nuestro Lama comparando con los otros Lamas, y dónde se sienta en el orden. Y esto es lo que pasa cuando la institucionalización se ha avanzado mucho. Mientras regresemos a un camino espiritual, ¿no? que no estamos buscando institución, Estamos buscando crecer y despertar. Y tener orientación para poder despertar nuestra propia sabiduría y vivir conscientes, sabios ¿no? y, y, y compasivos, sanos. Los ahora ya pasó mucho tiempo y no os he hablado de estos otros maestros. En... El budismo se marca una trayectoria a tomar para empezar con un maestro externo y paulatinamente llegar a poder conectar con el maestro interno, el guru interno. Empezamos con un ser humano. Somos seres humanos, aprendemos principalmente a través de comunicación verbal y viendo ejemplos, ¿no? siguiendo otros ejemplos. Y para ello tenemos un ser humano que habla nuestro idioma o tiene traductores que traducen a nuestro idioma y cuya conducta consideramos es compatible lo que está diciendo. ¿Mm? Y la función de este ser humano, función principal, es de enseñarnos el Dharma. ¿No? El rol de los maestros en el budismo no es de decirnos dónde invertir nuestro dinero o si debemos de divorciar ¿no? nuestro esposo. O... Y, y se hace raro, como se oye raro que lo diga esto, pero yo he estado en... en, en Entrevistas entre maestros y sus estudiantes y eh, no, ayudé hace muchos años en preparar un libro por escrito donde esto era el tipo de pregunta que la gente llevaba a su lama y el lama contestaba. ¿no? Ahora no divorciar. Ahora no invertir. Espera un año e invierte después. Este tipo de situación sucede. ¿no? Pero en realidad, el rol del maestro no es de tomar nuestras decisiones por nosotras. ¿no? Esto es, si empezamos a entrar en ese tipo de relación, terminamos realmente perdiendo nuestra confianza en nuestras propias habilidades de tomar decisiones, no dejando no tomando responsabilidad para las consecuencias de las decisiones porque no las tomamos nosotras. No, me lo dijo mi maestro y aunque todo es un fracaso en mi vida, lo, yo confío que de alguna forma ha de ser por lo mejor porque mi maestro es infalible. ¿no? Los seres humanos no son infalibles. Pero los seres humanos pueden enseñar el Dharma. ¿no? Pueden, ¿no? podemos... Aprender el dharma de nuestro maestro, pasar por estos pasos y ser capaces de transmitir o comunicar lo que hemos aprendido a otros. Así que primer maestro nos transfiere a las manos del segundo maestro. Y el segundo maestro o maestra a quien acudimos en el camino son las enseñanzas mismas. Una vez el maestro o las maestras nos ha enseñado algo, nos ha hecho ver algo, ha puesto en nuestras manos ciertas herramientas, nos ha ayudado a, a mirar desde cierta perspectiva, entonces estas enseñanzas son la segunda maestra, el Dharma mismo o las enseñanzas espirituales mismas. Y ahí el Dharma en este camino nos está enseñando a sensibilizarnos a las interconexiones que hay, a mirar causa y efecto que vincula nuestro interior con el exterior, ¿no? las interrelaciones entre nuestros pensamientos y nuestras emociones, entre nuestras emociones y nuestra conducta, entre nuestra conducta y la manera en la que el mundo responde frente a nosotros, otras personas responden frente a nosotros. ¿No? El Dharma nos enseña a reconocer y quizás aceptar la realidad de la transitoriedad. ¿No? Nos sensibiliza a la presencia de interdependencia, impermanencia. Nos enseña cómo funciona nuestra vida, vida interna. No diciendo, ah, tú haces esto, tú haces el otro, sino que así funciona la relación entre la ignorancia y el deseo. La relación entre carencia y deseo. La relación entre deseo y envidia. La relación entre envidia y resentimiento. La relación entre resentimiento y dificultades en dormir. El Dharma nos da las pautas y la habilidad en aplicarlas para poder tomar de todas las situaciones que surgen, enseñanzas. Y en ese sentido, este segundo maestro, que son las enseñanzas, nos lleva a hacernos discípulos y discípulas del tercer maestro. El tercer maestro es el mundo de los fenómenos, así se dice en los textos. Y esta presentación de los cuatro maestros es una presentación clásica de los textos tradicionales dentro del budismo tibetano. Este tercer maestro que se describe como el mundo fenomenal, no fenomenal como bueno, sino el mundo de los fenómenos. Esto incluye las nubes, incluye las montañas incluye los ríos incluye fenómenos como el consumismo o el ambientalismo o también incluye las relaciones entre las personas las dinámicas que observamos los patrones de conducta todo lo que podemos percibir ¿no? y este mundo de los fenómenos incluye fenómenos internos. ¿Cómo es que surge una emoción intensa y después se disipa? ¿Cómo funciona esto? Habiendo encontrado un ser humano que nos da el Dharma, el Dharma se hace nuestro maestro. Esto nos capacita para ser discípulos de la vida. Y literalmente estar aprendiendo de todo. ¿No? Podemos estar observando ¿no? cómo las nubes forman alrededor de una montaña ¿no? y dejan caer ¿no? una lluvia. Esto nos puede hacer reflexionar sobre la interconexión o podemos reflexionar que la montaña es... Un ejemplo increíble de ecuanimidad, que ¿no? Le, el cielo suelta todo el agua que tiene y sigue ahí. ¿no? Y, y, y quizás se re, re, re, erosiona gradualmente, pero sigue ahí. ¿no? Deja que cualquier persona con la habilidad de subir esa montaña, deja que suba. No discrimina entre ¿no? los alpinistas, um, hombres y mujeres, ni, ¿no? ni de diferentes razas. Si tienen la habilidad pueden subir, si no, no, no van a poder subir. Y por esto podemos decir que toda la naturaleza es, es el mejor maestro. Pero nos hemos ido formando como discípulos capacitando para ser un buen discípulo inicialmente de un ser humano ser un buen discípulo de un ser humano es apreciar y respetar y evaluar lo que está diciendo un buen discípulo del Dharma va cuestionando y poniendo a prueba todo lo que escucha y si sí, el pensamiento crítico es importante y útil y nos vamos capacitando para ser discípulos de todo lo que sucede en la vida al haber estado internalizando las enseñanzas para que son nuestras y las vamos aplicando nosotras decidimos, ahora la enseñanza es paciencia. Esta situación me va a enseñar paciencia. Y yo tengo que ser una buena discípula aquí. A ver ¿no? cómo, cómo le hago. Y si miramos, cuando empezamos a ser estudiantes de la vida, ya estamos capacitándonos para ser nuestros propios maestros porque estamos aprendiendo a aplicar esta sabiduría que hemos ido recibiendo de una persona después del Dharma mismo y vamos nosotros aplicando, nosotros decidimos ahora es el momento para aprender tal y tal cosa ahora tengo que poner a prueba tal y tal cosa ahora voy a observar para entender tal y tal cosa en este proceso, empezamos literalmente a convertirnos en maestros y maestras de nosotros mismos. Finalmente, y este es el cuarto maestro, en cierto sentido, para ser discípulos del cuarto maestro, ya tenemos que ser nuestros propios maestros, por esto ya el cuarto maestro nos lleva a haber hecho esta transición desde maestro externo hacia un maestro o maestra interna y el cuarto maestro es la realidad final en sí misma como las cosas realmente son en sí y aquí estamos Hablando de la naturaleza de la mente. Cómo es en su esencia una conciencia. Y aquí para ver ¿no? qué es que yo aporto a cada encuentro con este mundo de los fenómenos qué está presente en todo, ¿No? qué va más allá de lo relativo, qué va más allá de estos cambios transitorios. ¿Mm? En este caso, cuando hablamos de la naturaleza de la mente, estamos hablando de algo que está presente e implícito en cada momento de cognición o de experiencia, y es esta capacidad fundamental de ser consciente. Y es una cualidad luminosa. Que la mente aporta su propia luz. No luz en el sentido de muchas luces y qué bonito. Sino que ilumina cualquier objeto consideramos. ¿Mm? Y por esto podemos experimentar. Y otro eh, otra manera en la que tom podemos tomar la realidad en sí como nuestro maestro es otra vez llegando a la filosofía budista donde vamos más allá de la separación dualista entre uno y otro. La interdependencia nos hace ver que todo existe porque uno existe. Que cualquier fenómeno que hay surgió de causas y condiciones que se juntaron Y cada una de estas condiciones está presente por otras muchas condiciones Una nube está ahí donde está en este momento por el viento por la presión atmosférica, por la humedad que hubo, por la, los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura vienen de la deforestación ¿no? y otras condiciones más. La deforestación viene de la persona que tala, pero también muchos otros factores. Hasta todo el mundo global está en cierto sentido presente ahí en la nube y en ese sentido una nube no es algo que podemos tratar como si fuera algo completamente independiente no es interdependiente y si seguimos esta lógica finalmente nosotros y todos los demás no tenemos una existencia completamente separada y cuando Tomamos esto como nuestro maestro, el hecho de que yo y todo estamos interconectados. Y mi naturaleza es tener una mente luminosa, esta mente luminosa tiene otra, o la esencia de esta mente luminosa tiene otro nombre en el budismo y esto es naturaleza búdica. Y cuando, por todo este trayectorio que hemos atravesado, llegamos a estar conectando con nuestra naturaleza búdica, aprendiendo de todo desde esta postura, ya hemos, habremos entrado en contacto con nuestro maestro interno. Y es todo, todo un proceso, es un proceso de maduración, sobre todo maduración espiritual, maduración emocional porque nada ya no dependemos de una figura paterna o materna para decirnos si vamos bien o no, sino que vamos nosotros o al inicio escuchamos, después vivimos a través del dharma, empezamos a tener nuestras propias experiencias que funciona para nosotros? que no funciona para nosotros? que tiene sentido? ¿Cómo vamos a aplicarlo? Y esto nos va generando experiencia y confianza que sabemos hacer frente a las experiencias. Después pasamos a las manos de la vida como maestra y ahí estamos abriéndonos a que todos nos estén enseñando. Y finalmente dejamos que la realidad misma nos esté enseñando y para poder ser buena discípula de la realidad absoluta ya tenemos que haber generado mucha capacidad interna y confianza en usarla y durante todo este proceso podemos mantener relaciones con nuestros maestros humanos ¿Mm? Podemos seguir escuchando más enseñanzas. Esto nos puede brindar inspiración. A veces nos puede aclarar dudas. Nos puede dar confianza que vamos bien en nuestros propios procesos. Nos puede ayudar en pasar a las manos a los siguientes maestros. Lo que no debe de hacer es mantenernos atrapados en una sensación de ser ¿no? incapaces y, y, y súbditas frente a la grandeza del maestro o la maestra. No, no, pa, no a esto venimos y no para esto está construido el camino del Buda. ¿Mm? Y por lo tanto, aunque en algún momento vamos a salir de, la, como de las manos de un maestro para otro Podemos seguir apreciando lo que recibimos Porque si sí, en cierto sentido Todo empezó con esta persona Que nos dio el Dharma Y seguramente no es una persona Que te ha dado enseñanzas Youtube está lleno de de personas dando enseñanzas seguramente habrán visto de diferentes maestros y maestras y si solo han escuchado una, habrá que diversificar un poquito porque esto enriquece mucho. Pero esta persona que nos inicia o nos acompaña en las fases iniciales de nuestro camino, podemos continuar viendo con, con aprecio con respeto, pero los maestros no están ahí pidiendo que seamos ¿no? eternamente ahí agradeciendo y dándoles regalos y elogiando, ¿no? Lo, esto, no de eso se trata, es un camino para madurar, no es un camino para ser niños, o sí, de, no es un camino infantil. Es un camino para aprender, para despertar, para madurar. ¿Mm? Y mientras pasamos y vamos aprendiendo más del Dharma y ahora aprendemos más de la vida, no, es, no implica que hay que rechazar o abandonar los maestros previos. ¿no? Porque cuando estamos aprendiendo de la vida, muchas veces llegamos y otra vez queremos consultar el Dharma y escuchar el Dharma. Puede haber momentos en que queremos escuchar un maestro o maestra para averiguar si vamos bien, pero es importante saber que la gran mayoría del tiempo eh, tu maestro ¿no? no va a ser otra persona que te dice si sí o si no, va a ser el Dharma que tú has recibido, el Dharma en ti. ¿no? La vida de la cual tú sacas lecciones y finalmente tu propia sabiduría será lo que te permite ser una, un buen discípulo de, de la realidad misma. De, ser un, de estar escuchando tu maestro interno con confianza que ya, ya aprendiste todos los trucos de tu vida interna y tú sabes dónde te enganchas. Y sabes cómo a veces tú, tú piensas que las cosas son así, y distorsionas todo para que todo confirme lo que tú quisiste ver. Y hay una parte de nosotros cuando vamos madurando que sabe que estamos, estamos armando una historia que queremos contarnos. ¿no? Así que en todo este proceso vamos aclarando y... y asegurando que el, la voz interna que escuchamos es una voz realmente sabia y, y, y honesta y auténtica. Y cuando pasamos por este proceso, eh, esto es un momento en que podemos considerar que hemos llegado a ser maestros y ser discípulos simultáneamente de nosotros mismos y en este caso eh, podemos continuar con respeto y aprecio para el ser humano pero ya con nuestra propia sabiduría que no nos hace no nos pone en posición dependiente de nadie y en ese sentido si los cuatro maestros son una forma de liberación. Y siendo libres, no quiere decir que ahora vemos este maestro o maestra inicial y pensamos, ay, ¿cómo yo pude haber pensado que esto fue una gran maestra? O podemos llegar a descubrir que nuestros maestros son muy humanos y que tienen ¿no? faltas en su conducta, en su ética, en su sabiduría. Y esto es un momento en que no necesitamos regresar y dudar todo lo que recibimos porque lo hemos ido testificando nosotros mismos. No, no estamos siguiendo este camino porque ese maestro, ese gran maestro dijo que era cierto, sino nosotros pasamos a tomar como maestro el Dharma y comprobar en nuestra propia experiencia. Y después dejamos que tomamos los principios del Dharma y confirmamos si funciona así en todas las situaciones de la vida y aprendimos de la vida. Y en ese sentido, lo que recibimos del maestro ya nos hemos hecho nuestro. Y no depende ya si seguimos con la misma fantasía quizás que tuvimos al inicio de cuán grande fue el maestro o maestra. Podemos seguir viendo la fuente del Dharma como algo que nos ha beneficiado y hacia el ser humano podemos sentir compasión si vemos que, que está confundido o, o en problemas y con aprecio por lo que recibimos, sin hacer mucho, muchos cuentos y muchos rollos sobre, no quizás hay que cuestionar todo esto. No hay que cuestionarlo porque el proceso de cuestionarlo lo hemos ido haciendo todo el tiempo. Esta es la idea. Así que con esto atravesamos los cuatro maestros y... Salimos de depender de maestros externos y aquí estamos en casa, donde debemos de estar. Gracias.